y sí, esto... Bien, entonces... Hablamos uh, de Balaguer, que no... Bueno, no, está años. bien, yo, yo está bien, no hay problema. Entonces, uh, lo que veo es que se produce un distanciamiento con relación a, la, a las ideas revolucionarias que durante tanto tiempo uh, marcaron la juventud ...que creció en la década de los 70 y de los 80... ...con un ideal de emancipación y de transformación de la República Dominicana... en una cosa diferente de la, que, de la que se vivía en ese tiempo. Y lo que quiero socializar con ustedes es esto. ¿Qué pasó con el movimiento de izquierda en la República Dominicana... ...que se pasmó, que dejó de crecer, que no tuvo trascendencia que fue derrotado, que desapareció prácticamente y no ha dejado ninguna ideología, ninguna utopía, nada que perseguir de cara a transformar la República Dominicana hasta la consecuencia tal de que en República Dominicana se vive una sola forma de pensar, la forma de organizar la sociedad que es a través de la democracia representativa que nos damos ahora y hasta hemos perdido la capacidad de cuestionar, eh, ...este capitalismo brutal que se ejerce hacia el interior de la sociedad... ...¿de qué ustedes piensan que pasó? ¿Qué le pasó a la izquierda? Yo te, le comentaba a Sócrates, creo que detrás de cámara, hace un momento... ...bueno, cuando Vladimiro presentaba las noticias en relación a, a Ecuador... ...y a este decreto que debió de ser dada de baja o derogado por el gobierno Lenín Moreno... ...por las manifestaciones de, de los indígenas y de una parte importante de la sociedad de ese país... Y, y ante todo esto, yo le hacía la pregunta él decía, pero ven acá, nosotros vemos en diferentes países cercanos, en América Latina, en Sudamérica, que se han, el pueblo se ha estado manifestando. Y en República Dominicana pasan cosas, pasan cosas, vienen cosas, van cosas. Y la gente está como en, en un, yo siempre digo, como en estado de hibernación, es que nos tienen sumido a todos, a una parte importante. Entonces ahí entra el rol, o, o, o ese grupo, o, o esos ideales... De los izquierdistas o de la gente de izquierda que tiene una visión diferente a lo que es el capitalismo, a lo que es esta este este sistema de partidos políticos tradicionales de nuestro país que han quedado, eh, no sabemos dónde, pero se han disminuido, se han desaparecido los que quedaban y pues si ustedes conocen de algún grupo que quede todavía en se ese sentido, lo recuerden, podrían citarlo acá. Entonces, sencillamente han, han desaparecido en el tiempo o el sistema propio los ha consumido. Esta es lo que podría decir en relación al tema. Mira, cuando tú lees las teorías de este idealismo comunista, tú dices, caramba, pero qué cosa tan bonita, sí. qué cosa tan perfecta. Pero tú implementar eso, esa teoría, en la realidad de, de del ser humano... Esa brecha, esa diferencia fue lo que la izquierda dominicana no pudo encontrar para poder insertar esos conocimientos, esa prédica, esas creencias en la realidad del pueblo dominicano. Y al no tener esa capacidad de poder concatenar con la sociedad dominicana, pues simplemente han desaparecido. Y otros, pues, lo que hicieron fue que se hicieron más burócratas Se acomodaron. Sí. y se acomodaron. Sí, pero ¿qué pasó aquí? Hay una situación en la República Dominicana y es la siguiente. El comunismo se basó en un eje claramente establecido. Rusia, China, Cuba. Sí, eso fue el eje. Sí. ¿Qué pasa? Que los grupos de izquierda, los partidos de izquierda dominicanos, se centraron mucho en el apoyo de cada una de estas de, esta, de estos tres componentes, de un solo eje. Sí. Y entonces se comenzó a hablar del pro-chino, del pro-rusia, del pro-cubano y eso comenzó a crear una situación de enfrentamiento ideológico que incluso llegó a enfrentamientos bastante serios. Claro, porque eran maneras diferentes dif manera diferente de enfocar el marxismo, de enfocar <coughs> el comunismo. Pero al fin de cuentas, la filosofía, la política y la economía del marxismo no cambiaban. No, claro. Que no, no cambiaban ni en Rusia claro ni en China no. ni en Cuba. Claro que no. De hecho, hoy día cuando, cuando ya la economía no está, porque hasta China, que es el gigante, está ahora queriendo parecerse al imperialismo. O sea, aún. In, de aún, hecho lo practica. Exactamente, la de hecho lo practica, claro. lo está practicando claro, ahora. Sí, claro. Tú dirás, bueno, ¿y qué pasó? Los tiempos han cambiado. Ha habido un, eh, la Glasnost, la, la perestroika, sí. acabó con Rusia. China comenzó a ver que podía mantener un cierto nivel ideológico a pesar de cambiar el statu quo de la economía china y de, diseminar en todo el resto del mundo sus criterios y su economía, sobre todo, y China hoy por hoy es un gigante que tiene a Estados Unidos en jaque. Es un desafío. Tan en jaque lo tiene que los americanos le deben muchísimo cuarto a China. <risa> Oigan eso, pero con China haber logrado mantener esa esas, esas ideología y esa manera de, de ser en lo que es su Estado y en su gente. Y llegarse a, en el sitial más alto en estos momentos, casi por encima de Estados Unidos, a nivel económico, eh, es un gran logro. Sí, para pero eso eso no, eso no se debe ni a la filosofía, claro ni que, a la política claro, del comunismo, del socialismo. Claro, eso claro. se debe a la propia idiosincrasia del pueblo chino. El chino... A su forma de producción, como es, yo lo reflejo. Exactamente. Claro. El chino es un individuo. Fíjense, eh, en una ocasión Juan Bosch dijo, cuando se refirió a la calidad de los carros Olada... Sí, dijo, eh, Rusia está condenado a fracasar, está condenada a fracasar. Y la gente se puso, comenzó a decir que Juan Bosch era loco. Que estaba loco, que, óyeme, no tenía más razón, nadie tenía más razón que Juan Bosch. ¿Qué era lo que él decía? Una potencia mundial que intenta enfrentarse al poder más grande de la, de, del mundo no puede tener y diseminar en el mundo un producto con tantas deficiencias técnicas como era el carro Lada. Lo primero que el carro lada tenía era un guía que no había quien lo manejara. Tú manejabas un carro lada y, y, y, y tú levantabas más músculo que Arnold Schwarzenegger. <risa> Pero de verdad, yo tuve un carro lada en mi época. En mi... Y, y, y, y era, era lo que él quería era decir. Era lo que ellos rifaban. Sí, sí, sí. Era yo lo que. Bueno, rifaban. era lo que rifaban porque era lo que más barato conseguían. Claro. Pero lo que te quiero decir es eso. El, el problema es ese. Entonces, ¿qué, pasa, ¿qué pasó con la política? La política. Eh, la, la, el socialismo, el comunismo con los grupos aquí se, se diluyeron en discusiones estúpidas vanas eh, no, no fueron capaces nunca de crear un proyecto de político que fuera que la gente se, eh, eh, lo, lo siguiera eh, se diluyeron en discusiones y en problemas personales, se diluyeron en no querer cambiar con el signo de los tiempos de Rusia China y Cuba en su momento a la, al día de hoy el mundo ha cambiado sí pero el... lo que anhelo lo que y que te interrumpa lo que pasa es que se está acabando no no un punto, no, no te me pone sí. lo que lo que me preocupa es esto yo digo no es que uno añore que haya un sistema comunista implantado en el país o sea lo que pienso es cuando te pones a mirar las otras manifestaciones políticas que existen en toda América Latina y en Europa también, en todas partes existen uh, partidos progresistas, que es uh, como mutó eh, los partidos de izquierda, el comunismo. Identificarse ya como partido comunista es, es, es una aberración, no es algo que tenga uh, cabida en la, en la política de hoy. Pero sí existen los partidos liberales, que pudieran significar un contrapeso a toda esta democracia pragmática, a todo este capitalismo salvaje que está impreso en toda la sociedad. Entonces nosotros ni siquiera tenemos eso. Sócrates, pero según tú, ¿qué pasó con la izquierda dominicana? ¿O ¿Qué ha pasado? Yo pienso que no fue capaz de adecuarse a los nuevos tiempos. La izquierda dominicana durante 12 años se acostumbró a actuar desde, desde la oscuridad, a enfrentar a Balaguer eh, desde un lugar donde no había... Balaguer cae en el año 1978, cuando sale del gobierno que entra Antonio Guzmán, luego Jorge Blanco. Esa izquierda no fue capaz de elaborar un discurso que fuese capaz de, de, de sustentar la, el gusto de la población. la población o sea, nos conectó. Los dos grandes e, intentos que hubo, que fue el de Roberto Santana a través de la UPA, lo recuerda, que sí. fue muy, muy, Unión Patriótica muy, muy Antiimperialista. No, correctamente Europa. Y, y, y otro de, Eugenio Vargas era uno de los dirigentes de la UPA. Uno de esos dirigentes. De los dirigentes principales a nivel nacional. Y a, también junto con eso estuvo el grupo de donde surgió Danilo Medina, que era el, el, el, el MPD. El MPS Que fue el, Franco, el ala la intelectual la otra, De la, la izquierda la en su otra, momento La otra grande eh, aspiración que hubo Y pienso que no, no fueron capaces no. Desapareceron no, no no conectaron Mira, con la sociedad Pero el gran problema fue mire, En 1974, Carlos Rangel Un venezolano que luego eh, no, fue, no es este que fue Vicepresidente con, con Chávez uh -huh. Sino era, este era otro Político y escritor Carlos Rangel escribió un libro que se llamaba Del buen salvaje al buen revolucionario en ese libro él planteaba que el gran problema de la izquierda latinoamericana era que andaba siempre buscando la culpa de lo que pasaba en otros, sí, que nunca sí, hicieron sí. una mirada interna, sí, nunca, nunca hicieron una, una mirada interior, el una imperio, introspección sí, imperio, y, y sí. lo que ustedes manifestaban, que también cuando han tenido alguna oportunidad se han acomodado. Exactamente, claro. Fíjate los lo, de aquí la, se acomodaron. Los que se fueron pero a Estados claro, Unidos. Claro, no, a sí, nivel local, a nivel Bastante. local. Pero claro, claro, sí, sí, que no, sí. solo una pregunta. Sí, pero una no, sí. hicieron. Eh, que se acomodaron bastante hicieron de hicieron de, de la, hicieron de ese, ese pleito con el gobierno hicieron un, un método de, de, de, de convivencia, claro y luego se convierten en más capitalista exactamente que... bien, bueno vámonos a una pausa vámonos a una pausa comercial regresamos en breve en este momento